Hola bueno amigos, pues aquí estamos saludándolos desde Feng Shian en Shanghai Y bueno, como pueden notarlo, seguimos en la misma zona que es donde vivo aquí, en la zona de Feng Shenzhen. De hecho, está la pagó atrás, pero pues vean la diferencia <ríe> que como se veía el panorama en invierno y ahorita estamos en verano y ya toda la gente sale de sus casas a visitar esta zona de la playa de Shanghai. Y bueno, el próximo sábado, el próximo fin de semana, de hecho nos aproximamos a un, pe, unas pequeñas vacaciones que tenemos aquí en China. Se llama Qingming Festival, que es como el Tom Sweeping Day que le llaman. La gente va y como que venera de alguna manera a sus ancestros. Y es cuando a veces te encuentras personas que queman dinero en la calle, pero es obviamente el dinero fake. O sea, es simplemente que compran dinero como tipo de juguete, lo queman, a ver si los puedo capturar algunas imágenes hoy o mañana o en esta semana, y bueno, resulta que queman el dinero y la idea es que se supone que lo están mandando a sus antepasados o a las personas que se murieron, es como algo así como una ofrenda mexicana que a veces ponemos el altar y pones la comida, ya sabes, para, para las personas que estaban antes de tu familia y le pones los que te gustaba así como la película de coco y bueno así aquí los chinos eh, envían y queman el dinero o incluso en la tienda de Taobao eh, regalos que de hecho los compras son de papel y los quema y la idea es que lo que le estás quemando es que se lo estás enviando a, a tus amigos a las personas que fallecieron antes por ejemplo vea, aquí las golasinas por ejemplo, veía por ahí el otro día en Taobao, que de hecho vendían hasta como casas de cartón. Bueno, casas, bueno digo tipo de escala, como de 50 centímetros o un metro o así. Y era de dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. Y de hecho no estaban tan baratos, o sea, te metías ahí en Taobao a, a comprar, no sé, regalos de chingming, por ejemplo. Y veías, eh, no sé, había como carros eh, de papel, de diferentes incluso marcas. Y casas y todo eso. Entonces se ve, me comentaban los amigos chinos que lo que ellos hacían es que si querían enviar como una casa a sus antepasados, a la persona que pues ya se había ido de este mundo, compraban la casa aquí en Taobao, la quemaban y de esa manera se transfería, digamos, la enviabas hacia tus difuntos. Entonces, pues algo más o menos similar a, a lo que tenemos en otros lados del mundo, ¿no? Por ejemplo, les digo, en México hacemos algo similar. No sé en otras partes de Latinoamérica si más o menos sea este el rollo. Pero también en este fin de semana se acostumbra ir a algunas eh, como panteones y la gente viene y pues limpia también el cementerio y así. Eh, por parte, así como oficialmente aquí en China, se va a dar los días jueves, viernes, sábado. Y bueno, algo que no me gusta mucho aquí que hacen es que... No como que te dan el día, el día libre a veces, más bien como que te lo cambian. Entonces, de hecho toca trabajar el domingo. Entonces la semana que viene va a ser de domingo. Eh, así se empieza el domingo. O sea, te lo te juntan los tres días libres para que tengas más tiempo de ir a algún lugar. Pero entonces va a ser jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Ajá. Y estamos, viarnos, estamos viendo irnos a un... Eh, uno de estos lugares que nos habíamos ido antes de hiking entonces pues hay varias opciones nos vamos a ir yo creo que a una provincia que se llama Chechen Province eh, hay por ahí una agencia de viajes que está pues bastante bien, la han recomendado, no hemos ido con ella se llama OK Deal Travel entonces pues vamos a ir con ellos a ver qué tal eh, este va a ser dos días, bueno dos noches la primera noche es una casa de campaña la segunda noche es en un hotel y bueno, es hiking, o sea, es ir y caminar ahí por las zonas naturales de la provincia de Chechia. Yo creo que como nos estamos acercando a la fecha esa de Qingming, de Tom Sweeping, es que como que se ven un poco de más personas aquí en el templo. Y huele mucho como a incienso. O sea, se empieza a notar un rollo como más místico. Miren, allá que es. Creo que es una túnica de otro monje. Este monasterio en el que estamos aquí, en uh, Feng Shian, eh, en la playa de Shanghai, eh, aquí hemos visto que viven monjes. Entonces, pues, en muchos templos que hemos ido siempre se ve que pues ellos como que se quedan ahí y es un estilo de vida ¿no? en el que ellos desarrollan, pues, no sé, filosofías de vida y, no sé, la ideología con la que conllevan el día al día. Y no sé, me parece que viven a través de las eh, contribuciones que algunas personas le dan acá. Y pues bueno, así se la llevan.